otro día en la ciudad y yo sigo caminando con la muerte atrás y la vida a un costado baby yo no sé cuánto llevo aquí parado baby yo no sé si te esperaré quizás pueda que vaya en lo que sea qué vamos a hacer qué vamos a hacer ya yeah. Cuando la noche caiga, los ojos bien abiertos, la mirada perdida. Buscando de esta life una fucking salida, te juro pararía. Pero tú me das vida, baby, don't stop, no, baby, don't Luz sobre mi frente, la noche se ve tenue Quiero saber cuando el sol ya no me queme ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero que te quedes amor muerte sabe bien que solo es cuestión de suerte Por eso espera tranquila Por eso camina sin prisa Sé que me espera en la esquina Para arrancarme la vida Tengo las horas contadas Y yo pensando en tu cama y yo pensando en tu cara Y yo buscando tu alma La noche está tranquila, te veo pasar En aquella esquina, me espera el final Y yo que no sé bien cuándo parar No sé cómo frenar Te juro pararía Pero tú me das vida Te juro pararía Pero eres mi vida Don't stop now, baby don't stop now Baby don't stop now, baby don't stop now Baby don't stop now, no, no, no. Contigo es imposible que la muerte Me encuentre a ti si solo te enfrenta. Quiero decirte mujer Que paralizas mi sed ojos bien abiertos, la mirada perdida Buscando de esta life una fucking salida Te juro pararía pero tú me das vida, baby. Don't stop now, baby. Don't stop now, baby. Don't stop now, baby. Don't stop now, baby. Don't stop, no. baby, don't stop no. baby. Don't stop. Otro día en la ciudad y yo sigo caminando. Con la muerte atrás y la vida un costado,